En este curso analizaremos el mundo de los recursos educativos abiertos, más conocidos por sus siglas en inglés OER, Open Educational Resources. Veremos qué se entiende por recurso educativo abierto, las características de este tipo de materiales, cómo seleccionarlos y divulgarlos, cómo crearlos y compartirlos y cómo valorar su importancia en la educación actual y en la cultura de la participación. A lo largo de seis temas semanales abordaremos las implicaciones comunicativas y educativas del uso de recursos educativos abiertos, REA, la filosofía del Open Data y su relación con las redes sociales. Presentamos los nuevos modelos educativos de aprendizaje colaborativo que se propician con el uso de recursos abiertos y los nuevos roles de profesores y alumnos en la era 2.0. Proponemos también una reflexión conjunta sobre el potencial de los REA en esta web 2.0, su influencia en las nuevas formas de comunicación y en la construcción colectiva del conocimiento. Nuestra principal pretensión es despertar tu interés por este tema de los recursos abiertos y ofrecerte pautas para su desarrollo. A esta pretensión se une el deseo de que, si no lo eres ya, pases a formar parte de los usuarios de Internet que comparten sus recursos. Muchas gracias.